Yo dividiría Lo dividiría entre los, los dueños de Enel Y los italianos Como ciudadanos italianos eh, A los dueños de Enel yo eh, Lo que haría Sería agarrar, tomar Esta fotografía Mostrársela ahí Y decirle eso fue Coyhaique durante el movimiento social de Aysén del año pasado. Ahí es donde quieren invertir. Ahí es donde quieren eh, construir su represa. Donde todo una, un pueblo se movilizó en contra del Estado de Chile. Donde un pueblo que ha movilizado a todo el país en contra de la represa a todo Chile. Ahí quieren invertir. Yo creo que ellos en realidad la pensaría dos veces antes de meterse un look acá. Porque eh, en, para esos megaproyectos que la gente de la región dice no, no lo quiere es más, Daniel Fernández se jacta de decir que hay un 45% en contra y un 45% a favor de entrada no sabemos dónde sacó esos datos parece que los contrataron ellos con una consultora de ellos pero ningún proyecto que se plantea como un buen proyecto un proyecto país necesario para Chile, en ese país ¿eh? se, puede andar se puede sentir orgulloso de tener a la mitad de la población de una región en contra de entrada, ahí es donde y lo otro sería los ciudadanos italianos decirles en el fondo que la Patagonia es un, es un lugar de los pocos que quedan prístinos, no solamente en términos ecosistémicos y de biodiversidad, sino que en términos también eh, sociales también, donde hay menor contaminación de lo que significa las grandes urbes, de ese modelo de desarrollo que lo ha depredado todo. Protejamos esto, Proteja, hay uno a protegerlo. Como dijo en algún momento un, un, un activista estadounidense, dijo, porque si podemos salvar la Patagonia, aún tenemos la esperanza de poder salvar el mundo.